invitamos a todas, mujeres y hombres también, mujeres que sepan tejer, que no sepan tejer. Este, aquí está el espacio abierto para que vengan, contribuyan, hagan su cuadrito, vengan a convivir también, porque esta es una idea también de convivir, de platicar, de exponer. De seguir creciendo el tejido es, entre nosotras tejedoras. Eh, vamos a estar aquí en el Centro de Cultura Digital, no nada más las mantas, sino también nosotras. nosotras. Con quien, con quien quiera sumarse a esta iniciativa.